Ahí, irse un poco al campo, irse a un espacio verde irse a algún lugar donde no haya tanta gente Rochi, yo soy habitué de Magdalena y con Vicky que le mando un saludo estaba escuchando ahí también, cuando podemos nos pegamos ahí una manejada escuchando eh, a la ralde en el auto y llegamos hasta Magdalena, Punta Indios por uh -huh. esa zona, y por eso me interesa mucho que este fin de semana eh, más precisamente el viernes apareció en Youtube un video que cuenta historias de Magdalena, de hecho se llama historias de Magdalena, el canal de YouTube, ya lo pueden empezar a buscar, y hace eh, eh, eh, hashtag o algoritmo o palabra tipo, si ponen historia de Magdalena en YouTube y le suman la palabra ovni, van a encontrarse con un flamante canal y archivo de esta región de historias que estaban contadas, y de hecho yo no las relacionaba, eh, porque si buscas incluso fenómeno ovni en Argentina, hay pocas referencias. ...y de repente tenemos una acá nomás... ...de la ciudad de La Plata... ...para contar un poco y hablar de estas producciones... ...estamos en comunicación con Leo Mudano... ...buenas, Leo... ...estás del otro lado... ...está, parece perdón. que está... Muy... Ahora ...ahí sí. está, ah, buenas... <risas> ...ahora sí, perdón... ...bueno, ¿qué tal chicos? Eh, ...muchas gracias por, por este contacto... Eh, ...saluda a toda la audiencia... ...y la verdad muy buena la, la introducción... ...de hecho... Eh, lo que decide poner esas palabras claves eh, ayuda y no lo sabía, así que muchas gracias. Sí, y sobre todo esto, ¿no? Que primero tomarlo como una producción audiovisual y de historias locales, que es la, creo que también una primera introducción para no decir que estamos haciendo un programa o conspiranoico o oscurantista o incluso frívolo, ¿no? Como se toma a veces eh, lo que son la, las cuestiones de apariciones o de imágenes o de luces en los campos, pero por ahí empezar a contar desde tu perspectiva cómo llegás, si sos de allá de Magdalena, si tal vez te movió como a mí el haber ido un par de y descubrir un, una zona con, con muchas cosas por contar eh, bueno no en realidad eh, no soy de acá nacido en magdalena pero sí que adopté la localidad desde desde los 13 años hace ya veinte y pico de años y la verdad es que bueno adopté este lugar me encantó por distintos motivos y, y bueno uno ya siente que, que es de acá no se lo hacen saber y, y a raíz de eso bueno, surge esta cuestión que, que como dije, eh, eh, hablando así con gente amiga y demás, eh, uno tenía ese, esa, a, ese, esa noticia, en realidad, que daba vueltas por la cabeza de uno, eh, por haberla escuchado, justo bueno, acá de, de mi hermana, que venía a estas zonas, y, y acá en Atalaya, comúnmente con el grupo de amigos, a ver si justamente tenían algún avistaje. Eh, y bueno, eso lo escuchaba cuando yo era chico en la familia, y una vez que estuve acá en Magdalena se dio esta cuestión que, que escuchaba siempre a un vecino o a algún conocido que tenía una historia para contar, y, y bueno, eso lo, lo viví durante mucho tiempo, y después estudié periodismo, eh, y siempre el espíritu inquieto ese del periodismo hace que estés dando vuelta con distintos proyectos, uh -huh. y el año pasado, bueno, hago, yo hago filmaciones también, eh, y al tener las herramientas y ver el año pasado que, bueno, no las pude utilizar, plasmé ese proyecto que tenía dando vuelta que era historias de Magdalena empezar a contar historias de personajes o de de sucesos que ocurrieron acá en nuestro partido durante siglos eh, y que bueno muchas veces no, no se puede acceder más allá de la tradición oral ¿no? y que esas personas que van falleciendo se van quedando con esas historias y muchas veces no las terminamos de conocer y en un formato además que, que no es común porque hay algunos libros escritos de historia de Magdalena, pero en el formato audiovisual no, no hay nada, más allá de, de, bueno, del canal de televisión local. Pero bueno, yo fui por un lado diferente que fue contar historias alternativas a lo que es la historia de Magdalena en sí y a las noticias que pueden sacar los, los distintos medios eh, periodísticos de acá de Magdalena. Y un capítulo tiene que ver con esto, justamente con, con lo que te decía, escuchaba esa historia, a fines del año pasado me puse a, a, a pensarla, a buscar información, y durante el verano estuve filmando, pero claro, eh, cuando en esta primera parte, que es la que pueden ver la gente que, que entra al canal, eh, va a ver que hay una base justamente sacada de los medios de comunicación, que tiene que ver con, con las redes sociales, internet, Facebook, eh, YouTube, y fui sacando la tapa de los diarios, eh, o aquellas entrevistas que hacían, uh -huh. y al ver que después... Se me iban los tiempos y que hoy los tiempos de los canales de YouTube son mucho más cortos, decidí hacerlo en dos partes, la primera que tiene que ver con esa base y se viene una segunda que es la vigilia y algunas entrevistas eh, que ya tenemos pautadas. Genial. Me es encanta, porque... me encanta el tema de la vigilia, me encanta la mística también alrededor, porque además, eh, no sé si es a partir de tu investigación, pero sí que en, el, en los últimos tiempos se han visto muchas, eh, se, se han visto eh, publicaciones o algunas notas que reflexionan sobre eh, el avistaje en, en Magdalena. Sí, básicamente yo soy muy respetuoso del trabajo que hace la gente de la FAO, Bien. Eh, que es propiedad de la plata con Luis Burgos a la cabeza y un montón de gente que referencia a estos temas. Yo lo que hago es eh, hacer un raconto de toda esa información que fue saliendo desde, como dice el video, desde 1961, por lo menos es la primera información que, que pude encontrar, hasta la actualidad, hacerlo cronológicamente y darle un formato de seriedad, teniendo en cuenta que este tema eh, a lo largo de la historia muchas veces fue como oculto, como dejado de lado, o si vos creías en esto, eh, te tratan de, de, de distintas cosas, ¿no? De loco, o que estás viendo visiones, y bueno, la idea era buscarle algún formato eh, serio, responsable, y que la gente pueda identificarse con eso, y a partir de ahí surgieron, la verdad, eh, yo no creía que iba a tener la repercusión que tuvo en la región y acá en Magdalena, porque ha llegado, la otro día me encontraba justamente el viernes a la noche con un un muchacho que es camionero me paró en un comercio y me dice, mira yo como camionero he visto un montón de veces luces y demás, pero siempre se me ríen. Dice, por lo menos ahora voy a poder demostrarlo a, a partir de este informe y que la gente me empiece a creer. Entonces vos decís, wow eh, es interesante, es interesante que, sea, que haya una base. De ahí en adelante eh, me llamó un profesor que quería usarlo para una materia, para trabajar el tema de mitos y leyendas. Y después ves que en distintos foros, la palabra Magdalena empieza a aparecer a partir de esto, o sea que me siento muy contento, eh, pero bueno, siempre hacerlo con, con respeto, ¿no? y, y la segunda parte, todo esto, estas repercusiones de que mil personas lo vieron en un día, y para mí es un montón, eh, lo voy a hacer con la misma seguridad y, y la misma forma de que lo hice esta. Sí, además, eh, y para repetir, no historias de Magdalena, el canal está flamante, el video está subido unos días y ya tiene ha superado las 1500 vistas ahí en nada. Eh, una referencia, imagino también un orgullo para vos de haber estudiado comunicación social y hacer eh, empezar a reflejar una historia local, no que así en todo el país está lleno de pueblos, de lugares que eh, no... Todo esto que también se habla mucho en las redes, tipo que está todo en internet y que todo se puede filmar, y no es tan así, ¿no? Hay muchas cosas que no están contadas, y sobre todo acá, yéndonos a, a un par de kilómetros nomás de La Plata, siendo la capital de, de la provincia, y por ahí robándose mucho la atención, ¿no? Toda su mitología, masona, etcétera, etcétera, pero ir a algo un poco más eh, todavía hay por descubrir. sabes que Ese tema de los masones justo lo, lo tocaste y vas a ver un informe porque Bien. tuve contacto con, con una persona que se encarga de eso y, y acá en Magdalena hay mucha cuestión de esa. Así que es uno de los próximos informes a largo tiempo que ya tengo agendado con, con, este, con el equipo. También porque hay una, un par de gente amiga que se ha sumado, un estudiante de periodismo, Eugenia Hidó y Camila Toledo, se han sumado a esto, así que vamos por nuevos contenidos. Pero en referencia a lo que decís, sí, también el mundo de... Uno estudia comunicación social y de repente encuentra esta esta faceta que es el mundo del YouTube, y, y me encanta, lo, lo, lo aprendí a querer por una cuestión de que hay mucha gente independiente que no tiene los, los medios o el dinero, o la disposición de, de entrar en las grandes producciones, y me parece que esto da una, una vuelta de tuerca a, esta, a todos nosotros que queremos eh, de alguna manera mostrar este tipo de contenido. Eh, y sí, la, la región de Magdalena, yo creo que en cada lugar hay... Hay, hay alguna historia que contar. Mm. Eh, creo que la pantalla grande nos, nos censuró un poco esto de que... Eh, por ejemplo, de decir que los alienígenas cada vez que, que se acercan a la Tierra es para destruirnos, sí. y se encargaron de hacer películas y de meternos en la cabeza que, que tiene que ser así. Y bueno, la verdad es que no, yo, por lo menos yo no sé a ciencia cierta si, si hay una cuestión así. Eh, por lo menos en un momento lo reflejo que, mm. que cada vez que vinieron acá a, a la zona del nido no, no han venido en un clima de hostilidad, no se nota o por lo menos no hay registro de eso. Y entender que Magdalena, esta, esta zona desde La Plata hasta la Bahía de San Boromón y desde la Ruta 2 hasta el Río de la Plata, es un lugar donde hubo la mayor cantidad de avistamientos en la provincia de Buenos Aires y también eh, en el resto del país, o sea que uh -huh. es muy rico. Quedará de acá en adelante, hoy hablaba con unos colegas de ustedes por la mañana, de acá de Magdalena y le decía, quedará de acá si la gente se quiere apropiar de este tema. O sea, la repercusión está, eh, eh, la base está, bueno, quedará si el pueblo quiere, quiere mostrar esto o no, y después, bueno, eh, uno puede decirlo económicamente o no, Capilla eh, del Monte, yo lo nombro claro. como un lugar que, que, que desde hace décadas vienen eh, armando una estructura y los felicito, bueno, quedará a saber si Magdalena también quiere eso, la localidad de Atalaya, Punta Piedras, también quieren eso, y bienvenido sea, ¿no? Sí. Eh, y por otro lado, aquellas personas que, que me mandan mensaje y me dicen, bueno, está buenísimo esto, o que durante la, la, la grabación y demás me decían, mira Leo, yo tengo esto, lo otro, pero bueno, decilo vos, o no me filmes, bueno, que se animen a partir de esto, decir, bueno, el, la cuestión está, no es algo propio de, de Magdalena, sino que es algo de, del mundo, y que no hay que tener vergüenza, miedo, nada, está el que cree en la religión católica, el que cree en la no religión católica y demás, y no hay que andar señalando, sino que hay que entender que todos tenemos distintas creencias y es súper válido. Leonardo Mudano es quien está en comunicación con nosotros, y así como hablamos de esto, eh, y vos decías, no nos han enseñado mal que cada vez que vienen los marcianos, porque además siempre son marcianos y de Marte, como si el universo se terminara acá, viste, el, el, el primer sí. planeta, el más cercano. Eh, pero además hay un par, un par de cuestiones más también filosóficas, si se quiere, no sabemos si las formas de vida que ex, si existieran y si, si existen y si están dejando huella. Son formas de vida biológicas, así como nos vemos nosotros, como de, de que tienen piel, que tienen hueso. No, o solo si son, se ven las luces, O solo las marcas, son luces, o solo son formas de existencia que no están más acá de nuestro entendimiento. Eh, ¿vos, qué, ¿Vos qué pensás de esto? ¿Estás. Eh, vos estuviste, bueno, ya con mucho registro, con mucha investigación encima? ¿Qué, qué opinás de esto? ya yeah, yo estoy convencido, y aparte tengo esa mirada, por algo la, la, lo muestro así, ¿no? Tengo, estoy convencido de que no somos los únicos, como se dice en el universo, que claramente desde los relatos bíblicos aparecían naves espaciales en los dibujos eh, de su época. O sea, eh, eh, vuelvo a decirte, esto no es nuevo y, y tenemos que tener la cabeza abierta para, para saber que, que puede haber eh, habitantes de otros planetas. Eh, hoy me llamaba una señora amiga desde justamente Capilla del Monte para decirme, bueno, hablar sobre este tema, desde justo el lado filosófico, espiritual, o uh -huh. como quieras. Y decir, bueno, eh, me decía, pero mira algo que también hay eh, en forma de seres humanos. Eh, bueno, eh, es, es amplio, eh, claro. muchas veces, esta cuestión de lo prohibido, como dice un tema de catupéculo lo prohibido es tentador y hace que nosotros creamos más o menos, eh, pero bueno, yo lo hago, obviamente, dentro de la... A ver, yo tuve que... Dentro de la subjetividad que le pude haber dado, por mi creencia al respecto... Y no soy fanático, eh, pero sí le tuve que dar un marco de objetividad a, a, al informe porque también me llegaron un montón de gente que me decía mirá, yo te mando esta foto, mirá lo que... Y, y uno que, por eso digo, soy muy respetuoso de la FAO, mm. no, no tengo la capacidad yo de dilucidar si una foto es real o, o está trucada. Entonces, eh, bueno, tengo que agarrar y decir, creo... Lo trato objetivamente, pero, pero sí, para mí no somos los únicos y, y tenemos que entenderlo, tenemos que abrir la cabeza y entender eso y darnos cuenta que, que además de eso tenemos que respetar al otro que tiene eh, esa mirada, esa creencia, esa cuestión de fe. Totalmente, estamos en comunicación con Leo Mudano hablando del canal Historias de Magdalena que obviamente no se enfoca solamente en esta secuencia de archivos en torno a objetos voladores no identificados y también objetos eh, submarinos no identificados, es otro detalle que estando ahí a la vera del río también hay luces que han aparecido y que generan esta intriga por lo menos y también eh, diálogo entre las distintas generaciones que lo han visto, que lo han vivido. Yo quiero eh, antes de que terminemos de charlar, me interesa mucho el, el foco que haces en torno a que, bueno, por ejemplo, Capilla del Monte o distintos lugares, o, ni hablar en el caso Yankee, ¿no? Roswell, como, o el Área 51, como sí, todos unos conceptos que sirven también mm. para el marketing o para generar series o generar contenido, no generar, al fin y al cabo, un intercambio económico y que eh, si no se discute ahí, pensarlo en el sentido de Magdalena y Punta Indio, además me parece como una postura, y sobre todo cuando conocí, yo no sabía, eh, yo soy de la Patagonia, ¿no? No, no conocía Punta Indio, y ver como que también de lo que hay turísticamente, no que en la playa hay un indio de chapa, eh, incluso la palabra indio, ¿no? sabiendo que, que quedó un poco en desuso, ¿no? está bueno como la, esta, este concepto, por lo menos deslizarlo, para decir, bueno, se puede generar un, una historia alternativa, eh, a, ampliarla, ¿no? diversificarla, y por qué no también eh, generar que la gente vaya más turísticamente a pasear, a reconocer, a quedarse, aunque sea, y pasar un día de campo ¿no? en ese lugar tan hermoso, y que vea o no vea algo, de todas formas, sirva para... ...para el flujo económico de la región. Sí, sí, es muy interesante lo que decís. Eh, hoy hablaba justamente con una, una colega que me decía... ...bueno, ahora vamos a prepararnos con mi familia... ...y cuando pase todo esto vamos a ir a Talaya. Digo, esto de que se genere, de que Magdalena esté eh, en, distintos, en distintas charlas... ...y este tema en particular, hace de que de alguna manera... Eh, ...se genere quizás algún emprendimiento particular... Eh, quizás eh, tengo algunas puntas te voy a, te voy a anticipar una que me, me acaban de llamar que bueno desde el consejo deliberante de acá eh, están viendo si reflotan un proyecto que tiene que ver con eh, un monolito, instalar un monolito en Atalaya sobre los ovnis entonces voy a decir bueno, eh, la verdad está bueno la verdad está bueno situar que, que venga alguien como vos y digas, che bueno pero a dónde voy eh, listo, ya sabes que tenés que venir acá, que si vas a Punta, a Punta India, en realidad es en, puntualmente en Punta Piedras, un poquito más allá de Punta India, unos 20 kilómetros, y, y tenés un lugar donde eh, se hacen avistamientos comúnmente, o sea, eh, vuelvo a lo mismo, es cuestión de que la gente de la región, el viejo partido de Magdalena, como digo, eh, se, se, se, se sienta protagonista de esta historia, que tenga una identidad, por eso también el, surge el canal, que haya una identidad, ¿cómo somos los magdalenenses, ¿En qué creemos? ¿En qué dejamos de creer? Va más allá de, de una cuestión de omnilogía, eh, sino de crear nuestra, nuestra, propia, nuestra propia identidad. Eh, pero bueno, puede ser este que sea el puntapié y, y que se empiecen a mover un montón de cosas. Eh, yo creo que, eh, que la, la gente va, va a venir, la gente va a querer eh, mirar el cielo. Y hoy me contaban unas historias impresionantes desde Atalaya, que se vivieron, eh, de, de, de juntarse en los años 80, después de que se conoció el fenómeno de las 150 marcas en un solo campo, uh -huh. del cual ya hablamos con el propietario para que nos deje entrar en un futuro registro, y que se junten 20, 30 personas a los fines de semana a mirar el cielo, es una cosa maravillosa, y ojalá se pueda volver a hacer y que, que todos tengan ese sentimiento de decir, loco, lo hago, me junto con alguien y no me da vergüenza ni me tengo que ocultar, sino que lo hago de buena manera y este tema toma vigencia porque en realidad nunca lo perdió. En realidad eh, yo creía que, que, que era un tema del año 80 y cuando empezás a investigar hay mucha gente que hoy por hoy sigue viendo estas cuestiones. Entonces, bueno, reflotémoslo, trabajémoslo, profundicémoslo y que, que, ten, que siga teniendo la misma repercusión que tuvo siempre Tal cual. genial genial y además está estamos hablando desde la ciudad de la plata Magdalena está realmente muy muy cerca y hay un montón de lugares ahí para recorrer justamente como decís donde no solo los campos donde estuvieron ese caso que es además tenés ahí algunos registros y es impresionante pensar 150 marcas circulares eh, sin forma de que haya sido hecha por personas y además que algo que se repetía incluso en Uruguay, y si buscas el dato de, de las marcas y la forma de las marcas, etcétera encontrás registro en muchos puntos del mundo, lo cual da por lo menos una pauta de, de que no, no está inventado en el sentido, eh, digo, no es que lo inventamos para que vaya gente, sino al, al revés, la gente le llama la atención porque está ahí. Eh, es una, una de las puntas entonces eh, te agradecemos un montón este rato y felicitaciones por haber empezado con ese registro audiovisual sobre todo que, que, y que le sirva a un montón de gente y, y esto de, va, vamos a, a estar siguiéndolo y cualquier otro caso también está bueno tener una perspectiva salir un poco del cuadrado de la ciudad que a veces también es medio asfixiante y no te deja ver otras luces bueno, perfecto ¿no? me encanta que hayan, se hayan contactado se hayan interesado eh, ...y que a su vez Magdalena tenga esta repercusión también... ...les digo, los, eh, les vuelvo a decir el canal y, y lo que son las redes... ...porque después me retan, me dicen, eh, pero no decir lo de las redes... Y bueno dale eh, es, eh, ...historias de Magdalena, como bien lo decían ustedes chicos... ...y la, en las redes pueden encontrarlo justamente como historias... ...de Magdalena en Facebook o en Instagram... ...y si no como LM filmaciones... Eh, ...que ahí van a tener la, más información y cada vez que salga algo... Se va, se va a dar a conocer y que, como decía recién, eh, hay muchas historias y personajes que no tienen que ver con esto, por eso el canal es, es dinámico en contar distintas historias. Yo siempre digo que tu, acá tuvo Alberti, que fue eh, el cura de Magdalena y fue el miembro de la primera junta de gobierno, Cajaraville, un vecino de Babio, que, que la verdad fue, estuvo muy considerado por San Martín, cruzó los Andes y después lo pusieron al frente de una batalla, o sea, miren si no hay, no hay historias muchísimas en Magdalena y bueno, la intentaremos reflejar pero en uh -huh. cuestión a este hecho puntual eh, vamos a tener una segunda parte para aquellas personas que, que le interesa el fenómeno Bien, entonces sí, esas bueno. otras historias también nos interesan, así que quedamos en contacto Leo, un abrazo para ahí y al equipo Bueno, muchísimas gracias chicos, estamos en contacto eh, historias de Magdalena, lo repetimos eso por esto de que está cerca Y un detalle también, Rochi, que hicimos... Fue el viernes o el jueves que salió de la nada un bloque acá al aire Hablando sobre el cohete fuera de control de China Que finalmente chocó en el mar Aparecieron unos videos ahí, pero... A mí me, me gusta también esto de lo que es mirar el cielo, ver qué pasa. Y además eso viendo, no sé si vos, a vos te tocó, yo he visto miles de, sí. de cosas en el en el sur que algunas eran estrellas fugaces, algunas eran chatarra, algunas nunca supe que eran, algunas, algunas no supimos que eran, me Y algunas parece. se movían de formas también, eh, ni siquiera era el viento, eran eh, con una autonomía asombrosa. Mirá que hay eh, una cuestión, eh, que por eso también una de las preguntas que le hice, creo que fue la única igual, pero eh, hay mucho de, del palo de la astrología, que, que también dicen eso, ¿no? Porque pensamos que las únicas formas de vida que nosotros podemos conocer es árboles, o sea, los cinco reinos, ¿no? Fungi, que es el de los honguitos, eh, los, los mamíferos nosotros, y bueno, y otras, otras formas de vida más, las bacterias y los virus. Y en realidad... Eh, no sabemos si las nebulosas tienen formas de conciencia, ¿no? Pero Bueno, partiendo del principio de pensar, luego existir, de la modernidad. y No sabemos, porque no tenemos la posibilidad de saber. Y, por ejemplo, uno de los avistajes que hice en el sur, una vez saliendo de casa, abro la, la puerta, veo una nube que estaba en forma horizontal en el cielo gigante. Hmm. Una luz entra a esa nube, desaparece la nube y desaparece la luz. Por ejemplo, ¿no? Y, y fue todo fue todo en, en dos segundos, a lo mucho habrá sido menos. Eh, sí. Lo que digo es, no, no, las cosas no tienen que ser como nosotros, eh, o sea, de, no tienen que ser eh, de, tan tangibles como nosotros las no, creemos. Y no todo es explicable. Elijo creer, elijo creer. <risa> no todo es explicable y por eso es que la gente también se dedica a tratar de buscar explicaciones, es la historia de la humanidad, es tratar de explicar cosas que no, la tu, no tuvieron explicación en un principio, y por eso también es lo más razonable decir: bueno, si estamos acá, ¿por qué no va a haber alguien en cualquier lado? No, hay, uh, le, pegué, le pegué al micrófono. Eh, no busques explicaciones Con bronca, con bronca de, de, del dos, descrimiento. Dos cositas más que me gustaría agregar. <risa> Leo dijo esto de que nos enseñaron mal de que los ovnis iban a venir a atacarnos y a quedarse con nuestra tierra, y en realidad esa es la visión estadounidense, porque es lo que ellos hacen cuando van a otro hacen, país. Claro. Pero además hay otra visión, que creen que son dioses, y que construyeron las eh, pirámides egipcias y las pirámides mayas, y que eh, fue, cayeron cuando estaban los... Eh, los sumerios y estaban ahí los extraterrestres. Bueno, hay un montón de visiones también respecto a la construcción de eh, seres galácticos o de, de gente o de eh, personas o de eh, seres vivos que vinieron de otro lugar del universo. La verdad, no sabemos. En todo caso, nosotros somos polvo de estrellas, así que también en algún punto no sí. somos del universo y somos todos el mismo pueblo. Y lo, lo tomamos <risa> con calma y seguimos con canciones que se llaman Relax, que están re buenas.